a su canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme, aquí siempre lo contamos como primicia. Antes de dar inicio a nuestras noticias y como siempre no se les olvide suscribirse a este canal, también activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las noticias que damos día a día y compartir este canal con sus amigos y familiares en redes sociales para que sigamos haciendo parte del cambio. Ahora sí, arranquemos más de lo mismo y no pasa nada opositores venezolanos denunciaron la presencia del ejército de liberación nacional en territorios indígenas del país la verdad causa gran preocupación que se siga delinquiendo por un lado y por el otro que no pase absolutamente nada por ello, ex parlamentarios alineados con Juan Guaidó advirtieron que el gobierno dictatorial de Nicolás cedió espacios a miembros de la guerrilla colombiana y a otros grupos armados como el Ejército Popular de Liberación, disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y bandas herederas del paramilitarismo. Luego de que siguen cometiendo barbaries, la oposición venezolana que lidera el presidente encargado Juan Guaidó denunció este martes la presencia de unos 1.500 miembros de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional en territorios indígenas del país caribe Después de los enfrentamientos en Apure se inicia otro proceso por la constante arremetida de grupos al margen de la ley la denuncia la hizo el exdiputado opositor Rommel Guzamana, quien también afirmó que hay grupos irregulares de origen colombiano en zonas de sur oriente de Venezuela. Recordemos que los enfrentamientos en Apure tuvieron tendencia por el efecto que produjo, pero ahora están por la Guajira, por el sur, por todos lados pues considera que el gobierno dictatorial y represivo de Nicolás cedió espacios a grupos criminales, según recoge un comunicado de la oposición. Ahora no es solo guerrilla, esto se volvió más complejo. Entre esos otros grupos armados mencionó a varias bandas herederas del paramilitarismo y a integrantes del Ejército Popular de Liberación, una guerrilla que firmó un acuerdo de paz en 1991 y cuyo último reducto opera en la región fronteriza del Catatum. Miremos también cómo operan, cómo se mantienen y de dónde obtienen tanto poder estos grupos. Están principalmente enfocados a economías ilegales, como lo es la siembra de coca, tráfico de combustible, cobros de vacunas en los territorios de hecho fronterizos. Así también lo agregó Usama. La verdad esto tampoco es nuevo. Sabemos que estos grupos llevan conformados varios años y el ex legislador afirmó también que estas bandas quieren tomar más poder en Colombia y Venezuela. Y dijo que ambas naciones sufren día a día de amenazas que llevan al conflicto armado de luchas por la ocupación de ambos territorios. Vamos a empezar también que no solo son los grupos armados, esto viene desde el gobierno, desde las cabezas que son las que realmente lideran y operan en estos mercados. ¿Qué fue lo que quiso Nicolás y la cúpula chavista? Dando rienda suelta a estos grupos, como bien sabemos, a Nicolás cuando inició se le veía bastante débil, ya que carecía de poder político y militar. Realmente no había una estrategia que resaltara su continuidad. A partir de ahí, Nicolás, para poderse mantener en el poder, quiso armar su propio ejército paralelo disfrazado supuestamente, en que si llegase a existir la posibilidad de un golpe o una invasión, tenían con qué defenderse. Hasta ahí todo está bien. Entre ellos, los que más resaltaban en su momento eran los colectivos y las fans. Pero lo que nunca se imaginó Nicolás es que estos grupos delincuenciales tomaran tanta fuerza y ya después fuera la soga para su propio cuello. Si miramos hacia atrás, los primeros en sublevarse fueron las pequeñas bandas delincuenciales en los barrios que cogieron fuerza con el microtráfico de superfacientes. Luego las cárceles de los famosos eh, jeques o jerarcas de las prisiones, que como digo era para que Nicolás tuviera control y por último las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, junto con las disidencias de la nueva Marquetalia, de ahí Nicolás comienza a perder fuerza porque lo que no previno es que estos grupos, con el tema de la extorsión, el secuestro y sobre todo el tráfico de estupefacientes, puedan tener tanta fuerza y ahora no le obedecen, incluso lo retan. Como fue el caso de los ocho militares venezolanos secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia la cual dijo a Padrino y a Nicolás que si querían a los secuestrados tenían que abandonar el territorio y darles más campo de acción. ¿Y que tuvo que hacer el ejército venezolano? Echar pie atrás y Nicolás aceptar estas condiciones. Tony Geara, exdiputado, expresó que en el sureño Estado Bolívar fronterizo con Brasil, estos grupos irregulares actúan bajo la mirada indolente del gobierno regional y nacional ya que al parecer todos son parte del negocio de la minería, no hay un solo cuerpo policial que le dé un coto a esta situación, así lo enfatizó. También dijo el suministro de combustible en esa región es controlado por estos grupos. María Gabriela Hernández, parlamentaria, señaló que al estado Monagas Oriente también han llegado estos grupos, aunque dijo no saber si pertenecen al Ejército de Liberación Nacional o las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Por ubicación, la estratégica posición centro-oriental, con salida al mar por el río San Juan, perteneciente al municipio Bolívar, y accesos al mar por el estado Sucre y Delta Amacuro, Permitió que autoridades civiles y militares sean complacientes y cómplices para el tráfico de superfacientes en el estado Monagas. Así también lo explicó. De acuerdo a cómo se miran las cosas, estos casos evidencian que el estado perdió el control territorial nacional y destruyó a las Fuerzas Armadas y demás organismos de seguridad. Amigos, así hemos finalizado hoy nuestras noticias. Como siempre es un gusto poder compartirlas, no se les olvide suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones y seguir compartiendo el canal con sus amigos y familiares en redes sociales para que empecemos a revolucionar y a ser parte del canal. Fue un gusto y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.